Bueno, nosotros seguimos con más contenido del programa de mañana. Miren, precisamente ayer, el sábado recién pasado, Vladimir Paula, periodista de planta de el, el, los medios Telenor, estuvo eh, presente en Nagua, eh, haciendo un recorrido, digamos, y el objetivo era hacerle una entrevista al candidato de la, del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader Ahí están ustedes viendo las imágenes de esa actividad en agua, eh, en la cual participó también Fulvio, tengo entendido. Sí, sí. sí. Entonces, eh, en esa entrevista se trató con Luis Abinader los temas, sobre todo el tema que más eh, preocupa, en cierto modo, llama la atención... O, o, o despierta el interés de los franco que es el tema del alcalde. ¿Quién será el alcalde? ¿Se mantendrá el acuerdo? Eso estaba abarrotado eso. ¿Señor? Estaba abarrotado. Sí, sí, hay mucha gente. Uh -huh. eh, sobre ese tema, eh, giró la entrevista breve, digamos, que se le hizo a Luis Abinader, porque la idea es que, la idea es que Telenor intenta, ¿verdad?, mantener el contacto permanente con, sobre todo, informaciones, datos, noticias que involucren a San Francisco de Macorís. Por eso despliega recursos para que un, eh, un periodista nuestro vaya al lugar donde está la noticia. Eso es lo que se hace acá para mantener informado a todo, a toda la región. Así que vamos a ver si me.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 ¡Gracias!